Si vas a ser su novia eterna, probablemente otra sea su esposa. Otra sea su esposa. ¿Cómo se le llama a aquella mujer que hace todas las tareas de la esposa sin ser la esposa? Aquella que lava, aquella que cocina, aquella que plancha, aquella que ordena, que sirve, aquella que se desvive por su familia sin ser la esposa. La mujer del proceso. Resulta que la idea de que el amor todo lo puede y el amor todo lo soporta que nos han vendido por años y años y lleva a la gran mayoría de las mujeres a empeñarse tanto en que la relación funcione. Tanto que se les olvida observar que definitivamente ahí no es. Y no es que la relación no funcione porque haya algo de malo en ellas, simplemente es algo que no tiene nada que ver contigo. Tú eres una mujer genial, eres espectacular, eres maravillosa, eres un ser impresionante, inteligente, amable. Simplemente lo que tú quieres no es lo mismo que lo que tu pareja desea o tu posible pareja quiera. Y no es tu responsabilidad cambiarle, vivir a su lado, darle hijos, entregarle tu vida para ver si así por fin te da tu lugar como esposa o por fin te vuelve la oficial. Quizás si tú le preguntas, ¿cuándo nos casamos? Él va a decir, ¿para qué? si ya vivimos juntos y probablemente si termina contigo verás que termina casándose con la siguiente mujer con la que mantenga una relación mira si yo fuera hombre y tú actúas como mi novia sin serlo ¿por qué yo querría un compromiso contigo sucede exactamente lo mismo en el ámbito marital si él no te ha pedido matrimonio si no te ha dado un anillo no asumas un rol que definitivamente no es tuyo y no importa cuántos sacrificios hagas en nombre del amor, ese hombre no se va a querer casar contigo jamás. Ya le diste todos los beneficios maritales sin siquiera merecérselo. O oh, dime algo, ¿cuánto tiempo llevas esperando a que se comprometa contigo? ¿A que te pida matrimonio? ¿Cuánto tiempo llevan de relación esperando a que formalice contigo? Y nunca se da. Mira, si llevas años, Déjame decepcionarte y decirte que el momento en el cual él quiera formalizar contigo definitivamente nunca va a llegar. Porque tú no eres la mujer de su sueño, simplemente eres la mujer de su proceso. Si quieres que ese hombre se case contigo, ese hombre debe sentir que si no da el siguiente paso contigo te puede perder. Él debe sentir que si no formaliza contigo, no vas a esperarle toda tu vida a él. Porque si vas a ser su novia eterna, probablemente otra sea su esposa. Mira que hay muchísimas mujeres que en corto tiempo de llevar una relación se casan y eso solo ocurre cuando un hombre realmente te ama y quiere darte ese lugar como esposa o como novia, ese lugar que realmente te lo mereces. Si ahora que terminas de ver este video te das cuenta que tú eres la mujer del proceso, deja de esperar, no pierdas tu tiempo porque definitivamente tú te mereces muchísimo más. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.